Yo. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés. Yo, yo, yo. Es un día de un nuevo video y pensando, pensando, pensando, pensando, y pensando ideas, ideas, ideas, ideas para los videos, dijimos, paren, yo me no acuerdo que desde que nací básicamente, desde que tengo memoria, mi familia me dice que invento muchas palabras o como que tengo mi propio diccionario, por así decirlo. Y la gente de afuera, de otros países, nos dicen muchos los argentinos que también tenemos nuestro propio diccionario. Inventamos palabras o le ponemos como nuestra propia personalidad a todo lo que decimos. Bueno, y se me ocurrió hacer un video con el hashtag Team Diccionario, en donde les voy a contar, decimos palabras son muy argentinas o palabras que yo inventé o que escuché en algún lugar y me digo que las reversioné. Así que ahora las vamos a ir escuchando juntos y yo voy a ir explicando qué quieren decir. Vamos. Tírame el tape. Más madera. Mamaderis, Panchita aparece, aparece en ese momento y decimos mamadera, Mamaderis, Viste, ahí Pancho la reversiona un poco porque se suele decir mamadera. Mamadera es como mamadera, qué linda estás. Mamadera. No sé qué querrá decir. No me pregunten, solo les quiero decir lo que quiere decir. La siguiente. Mete bocadillos, viste. Me tira abajo. Bueno, acá creo que le estaba hablando a Vanessa Aragón. Y mete bocadillos como. Yo estoy hablando, hablando, hablando, hablando. Y hay una persona al lado que hace tipo. No, no, no, yo creo que es así. No, no, no, no. ¿por qué mete bocadillo? Se entiende perfecto. qué mete.? Ah, esta está metiendo bocadillo. ¿Se entiende? Eso. Todo tranca. Todo tranca palanca. Tranca palanca. Tranca naranja. Me dijeron la tranca de naranja porque el rey ya me estaba comiendo una naranja. Y en vez de tranca palanca, ahora dijeron tranca naranja. Bueno, como ustedes saben, yo utilizo muchísimo el tranca palanca. Eh, es como una forma más relajada de decir, tranquila, no te estreses, tranquila, va a estar todo bien. Es como una forma más eso relajada, más graciosa. Quizás no es tan preocupante lo que te está pasando y en vez de decir eso te de, tranquila, no te estreses, decís, tranca palanca. No sé tampoco de dónde salió. Y ustedes, como saben que lo digo mucho, una vez me estaba clavando una naranja. Creo que la palabra que sí es clavar, creo que me estaba comiendo una naranja. Entonces dijeron tranca naranja y me pareció gracioso. Siguiente. Que me, a veces las personas me clavan, entonces yo no quiero clavar a nadie, entonces contesto a todo el mundo y como que parece que quiero estar en todos lados, viste. y Bueno, la palabra clavar. La palabra clavar es algo que utilizamos mucho los argentinos, es como ponele, vos le mandas un WhatsApp a tu mamá o a tu papá dices, ah. ¿Cómo me clavó? Claro, porque ustedes vieron que el clavo se queda ahí clavado y nunca más, o sea, nadie lo saca, nadie lo va a buscar. Pobrecito, el clavo queda ahí para toda la vida. Eso quiere decir el mensaje que vos le mandás y queda ahí, no recibís respuesta, no recibís nada, me clavaron como un clavo en la pared y ahí quedé. Eso quiere decir, me clavaste. <risa> Sobrete Eso... me pone... Sobrete me pone... Sorullo. ¿Qué sorullo me dice? Sorullo me dice, Carola, que es mi mejor amiga de toda la vida. o oh, sorete. Claro, para no decir tanta, tanta mala palabra, eh, utilizamos eso como, no da, no seas sé, sorullo. Que no existe, no existe. Eh, ves en nuestro diccionario eh, que nosotros siempre inventamos palabras y eso quiere decir como, no, es, no, no me lo dice enojada, sino en chiste, en forma de chiste. Pero desde acá arriba, que la revoleaba sin por todas partes. Rebolear. Rebolea. Baja, rebolea. ¿Dice rebolea o menea? Rebolea. Tun, necesito rebolea, Dice eso, ¿no? La canción. Dale, chicos. Bueno, rebolea es como. ¡Rebolealo! ¿Entendés? Como revolea, revolía. En ese momento yo estaba hablando de la trenza que Alba me había hecho así larguísima y que yo la reboleaba por todas partes. A eso nos referimos. Nosotros, y yo creo que hay bastantes personas que usan la palabra rebolear. Sube, rebolea. Repolera. Bueno, lo prometido es deuda. Es un dicho que decimos en Argentina, no sé si lo dicen en alguna otra parte del mundo. Lo prometido es deuda. Y eso quiere decir cuando vos prometes algo, lo tenés que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque lo prometiste porque lo pusiste en tu corazón. Entonces nosotros los argentinos utilizamos mucho eso. Pero, espera, espera. Lo prometido es deuda, así que yo lo voy a hacer. Quiere decir eso. ¡Siguiente! no, no, caro, que, no hay un montón de veces, que, veces que la bajando. quedo hay un montón de veces un que la quedo la pero vos... la quedo qué tiene que ver la quedo es pana bueno, le está jugando una carrera con una amiga y vos no puedes más entonces mientras que la otra sigue corriendo le dice no no no para para para para la quedé la quedé acá no puedo seguir más oh y cómo te fue en la fiesta no la quedé en la cama la quedé no pude, no puede ir cómo que la quedaste se entiende no. A veces la pifiamos. la pifiamos, Es como y te termina diciendo, es mi tía. Bueno, ahí estábamos hablando de una situación eh, graciosa con Carola, pero pifiar es como equivocarte, pero también como tranca palanca, una forma divertida de decir que te equivocaste. No, lo, no es tan serio, ¿entendés? Es más en chiste. ¡Uh, ¡La re pifió! ¿Entendés? En vez de decir, uy, se equivocó, tampoco sé de dónde salió pifió. ¿Estás chivando? Estoy transpirando. Creo que chivando es una palabra que usamos los argentinos. ¿Ustedes los españoles lo usan? No. Bueno, creo que nosotros usamos bastante esa palabra. En vez de decir transpirar, es una forma un poco menos fina de decir... En vez de transpirar o sudar, a veces decimos chivando y es como una forma más descontracturada, por así decirlo, de decir, estás transpirando, pero bueno. Eh, así nos referimos. Uh, te rechivaste. o A veces te rechivaste es como que te enojaste. Para, para, para, no te chives. No te tranca. Es mi propio idioma, ¿eh? Después entro en confianza y ya estás en el horno. Estás en el horno está buenísima, me encanta. Porque, claro, estás en el horno, es, estás en el horno. Es como. Pero no le contaste a tu papá y se va a enterar hasta ah, en el horno, o sea, no tenés escapatoria estás en el horno no me digas eso así estás en el horno, ¿qué querés que te diga? cuando estoy en Buenos Aires con mis amigas nos ponemos cachengue y nos podemos escuchar cachengue y estamos en las fiestas escuchando cachengue y cuando nos juntamos nos ponemos cachengue y cuando nos vamos a vacaciones cachengue, cachengue, cachengue, cachengue, cachengue cachengue creo que también es una palabra que utilizamos mucho, mucho los argentinos, voy a mostrarles una canción de muestra, ¿no? para que nos entendamos de lo que estamos hablando cachengue nos referimos mucho a esta música. Es como para salir a bailar. Es esa música así medio... No es electrónica, no es pop, es más... Qué chingoso. Bueno, ya eh, básicamente llegamos al final de Ti Diccionario, Tini Diccionario. Bueno, díganme si hay más palabras que yo invente que seguramente están. Y si hay, escríbanmelas en los comentarios. Yo tengo algunas en mente, pero voy a dejar a ver si ustedes me conocen tanto que las adivinan. Y bueno, espero que se hayan divertido, eh, que le hayan pasado bien. Y nos vemos en mi próximo video. <risa> no se olviden de suscribirse. No, Las quiero.